Y bueno, para reforzar un poco más el tema de la marca personal, contaremos con el video de Micaela sabja Ella es Magíster de, en Marketing de la Universidad NUR y especializada en Marketing Digital y Social Media de la Universidad Pontífica Bolivariana de Bogotá, Colombia. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Micaela Zabja y quiero contarte lo que es una marca personal. Pues una marca personal es algo que tenemos desde que nacemos porque es algo que nos identifica como personas. Ahora es muy diferente que hagamos un trabajo profesional de nuestra marca personal y que además nos vayamos posicionando en el ámbito en el que queramos trabajar, ¿no es cierto?, en el área donde estemos. Eso ya es muy diferente. Pero la marca siempre la tenemos porque es algo que nos identifica, ya sea en, de, en forma de físico, cómo nos vestimos, cómo hablamos. Eh, muchas cosas ¿no? que nos van a identificar nuestra personalidad, nuestro carácter, todas esas cosas se identifican a una marca personal. Pero, lógicamente, cuando queremos posicionarnos, posicionar nuestra marca personal como expertos de un sector, es ya un poco más eh, elaborado y es un poco distinto, porque tenemos que eh, generar una confianza en la audiencia en el público al cual nos dirigimos. Y para lograr todo eso, obviamente, primero es importante mostrarnos cómo somos, ser sinceros con, la, con las personas, con lo que nosotros proponemos y con, con nuestra área de trabajo. Sí. Es importante explicar a la gente y demostrar de que eh, somos personas reales y capacitadas en nuestra área y que no estamos hablando por hablar. ¿Y cómo es el tema de... Eh, desarrollar, construir una marca personal primeramente yo te recomendaría generar y crear un buyer persona de ti mismo ¿Qué que es un buyer persona es un cliente ideal pero en nuestro caso hablaríamos de utilizar ese perfil de cliente ideal de buyer persona para nosotros mismos o sea obviamente tenemos un nombre que eso va nuestro nombre propio nuestra edad específica qué intereses tenemos eh, cuáles son nuestros problemas qué soluciones eh, tenemos para nuestros problemas y también las soluciones y lo que podemos ofrecer al mundo exterior, a la audiencia a la cual estamos eh, toma, tomando acción. Bueno, entonces, como te decía, este desarrollo y esta construcción de una marca personal lleva mucho tiempo. No es de un rato al otro ni, ni se representa por la cantidad de seguidores o fans que puedas tener. Se representa por cómo te ven las otras personas nuestro perfil de negocio en google my business que nos ayuda y todo esto todo este mundo todo este trabajo eh, que les sugiero y que les recomiendo va a ayudar a construir la marca personal mientras nos mostremos eh, de forma sincera con, con nuestra audiencia con nuestros clientes con nuestros potenciales clientes y sepamos además dar soluciones desde nuestra perspectiva eh, profesional, vamos a poder crecer y construir esa marca personal. Espero que estos pequeños tips sean de utilidad. Les mando un abrazo grande, un saludo desde Bolivia. Y mi nombre es Micaela Sabja. Nuevamente me pueden encontrar en todas las redes como Mica Sabja y me pueden escribir y preguntar lo que guste. Les mando un abrazo nuevamente. Gracias por la invitación a compartir sobre marca personal.